Fulvio. Gracias por las informaciones del tiempo. Miren, eh, decía mi abuela, yo siempre tengo que recordar a mi abuela porque me, me enseñó a, a vivir a través de refranes. Era una mujer muy, muy inteligente. Ella, ella decía que eh, ahora se dice que cuando no es Juan, es Juana. Ahora se dice mucha gente que éramos muchos y parió la abuela. O sea que se nos ha complicado tanto la cosa que hasta la abuela parió. Eso mismo está pasando con nosotros en este país. Además del coronavirus, tenemos el clerén. Usted se imagina lo que es eso. Que está matando gente, que prácticamente está compitiendo con el coronavirus en términos de la cantidad de víctimas. Eso es lo que uno no entiende. Miren, según la nota que me pasa aquí producción, voy a lo que dice esto, otros seis Hombres murieron debido a una intoxicación alcohólica por la ingesta de Clerén, informó este jueves la Policía Nacional, que dijo que las defunciones se produjeron en distintos puntos de la provincia de Santo Domingo. Con los nuevos casos, la suma de muertos por la causa se eleva a 115, de acuerdo a datos oficiales. Eso en esta semana, se visto. Pero por favor... Esta semana han impuesto dos meses de prisión a mujer acusada de tener una fábrica de Clerén, además del apresamiento de cuatro haitianos por fabricar y comercializar Clerén en Santiago. El Ministerio de Salud Pública ha advertido a la población sobre el peligro de consumir bebidas alcohólicas como el Clerén, cuya fabricación no cumple los requisitos y normas de control sanitario. A pesar de ello, las víctimas fatales continúan en aumento. ¿Consideran usted o ustedes estas desalentadoras realidades o que esta desalentadora realidad es una evidencia de la ignorancia de las personas o coinciden con un sector que asegura que estas informaciones no son más que un intento de distraer atención del tema principal, el COVID-19 y sus aplicaciones? Bueno. bueno. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que debiéramos desentrañar aquí. Aquí nunca ha dejado de beberse clerén. De hecho, aquí se bebe clerén y triculín. y se bebe en la frontera mucho. Y hasta ahora, tú puedes encontrar una o dos intoxicaciones, porque es una bebida muy fuerte. Yo recuerdo que una vez estuve en la frontera y cruzamos Haití, una vez que tenía unos asuntos por Jimani. Por y cruzamos Haití, fuimos a un mercado, y eso se vende en una barrica de 55 galones, y eh, había una vieja gorda, morena ella, eh, con mucho eh, mucho mucho pecho, ¿verdad? Y usted veía a esta señora que se metía eh, medio cuerpo dentro de la barrica a sacar una latica de salsa victorina, que era la medida que ella tenía para venderte, eso es una botella, para venderte el, el, el producto. Pero yo lo traje aquí, e incluso lo probé, y no es, es, es fuerte, una bebida fuerte, pero bueno, eh, no me mató ni mató a nadie. Yo recuerdo que cuando la crisis eléctrica se me acabó el gallo, usted cleren, da una luz azulita bastante bonita. Ay, mi <risa> Mira, precisamente. Eh, eh, pero, este déjame, déjame concluir, Fulvio. La pre, mi, mi pregunta, mi preocupación va en, el, en, el, en por lo siguiente. Siempre se ha tomado Clerén en una cantidad digamos mínima pero se ha tomado y eso no pasa ¿qué está pasando ahora? lo están haciendo mal no lo están dejando eh, eh, añejar lo suficiente para que no sea ¿qué está pasando? Eso Mira, es que el, ne el negocio el negocio prospero, ha prosperado bastante hay muchas personas que se han involucrado en la producción de cleren y en la mayoría de los pueblos hay una que otra fábrica y varias fábricas. Eh, por ejemplo, eh, hay provincias que son famosas en la producción de clerén, la del sur, y aquí cerquita de nosotros también tenemos provincias que tienen varias fábricas, o tenían, no sé si la tienen todavía. Y esta proliferación hace que no tomen algunas medidas también el uso de la bebida falsificada con etiqueta como si fueran originales, en envases como si fueran originales. Yo he tenido testimonio de personas que van a sitios, inclusive exclusivos, a discotecas, que eh, prácticamente se han intoxicado por la bebida que, que han ingerido. Y se debe a eso. ¿Qué sucede? El cleren, si no está bien destilado, eh, contiene metanol. Eh, eh, la, la lucecita azul que tú viste, Amado Ajá. no es lo mismo metanol que alcohol entonces hay que destilarlo bien para reducir el grado de metanol si el grado de metanol está en un 50% es letal, letal el que ingiere eso se muere aquel que ingiere un trago pues se, se siente mal eh, le da problemas serios, estomacales se siente descaído tiene malestares que lo visualiza, pero el que se bebe, eh, se pasa un poquito de trago, es eh, seguro que va a morir. No sé eh, por qué eh, esta, esta situación está tan en una tasa tan alta de, de muerte en los últimos tiempos. Si siempre ha habido, clere, la misma pregunta tuya, pero si no está bien destilado y hay grado de más de o 50% de metanol es totalmente letal, le va a causar la muerte, porque nosotros no somos un motor de, de carro <ríe> para, para poder ingerir eso. Eso usted se lo echa a cualquier vehículo y, y, y va y, y viene. Rato, claro. Sí, sí, sí, va y viene <ríe> y puede hacer su diligencia. Entonces hay un problema serio. Cuando alguien en una fábrica de clerén o de Triculí es atrapado, este asunto tiene que verse con más drasticidad, yo diría, porque pone en, en, en, en, riesgo, en riesgo vidas humanas. Claro. Entonces, la ley no sé hasta dónde llega con estos fabricantes de, de bebidas alcohólicas, porque veo que, han, que son muy suaves. Y muchas veces no investigan hasta la profundidad y se quedan que encontraron el lugar, encontraron la barrica y la cosa, y agarran dos o tres que estaban barriendo y todo se queda ahí. Como que depende mucho de alguien grande o alguien o muchos que son grandes y no le llegan hasta allá. No sé qué es lo que, que está pasando. Lo que pasa es que aquí entra un tema de falsificación, por un lado, que siempre son sanciones leves, el tema sí. de, de, la, de la fabricación ilegal de bebidas, que es un tema más económico que otras cosas, y también las sanciones son leves, porque el Código Penal nuestro no tiene un, un delito genérico que se llama puesta en riesgo, que sí lo tiene el proyecto de Código Penal que aprobaron la, se declaró inconstitucional, volvió a la Cámara y todavía sigue siendo un proyecto hace veinte y pico de años. Una cosa de locura en este país. Si, sí. si existiera esa disposición... Y, de Amado, Antiguo, y lo peor... y Amado, ¿me escucha? Sí, sí, te oigo. Y lo peor de todo es el por qué está paralizado ese proyecto. Bueno, para que lo sepas Entonces... Sí... Si, si, si, por ejemplo, si por ejemplo tuviéramos esa disposición de puesta en riesgo, entonces estuviéramos hablando de eh, casi genocidio por la cantidad de gente que ha muerto por esa razón y el genocidio se castiga en ese código con 40 años de prisión vamos a ver Francis, qué tu opinión tú tienes bueno, con relación al tema es, es pictoresco toda la, la realidad que vive el país y si notamos que tuvimos episodios como el de Puerto Plata de los aviesos jóvenes o personas que se resisten a cumplir con el con, la, con lo que es el toque de queda y que a diario aparecen videos de cómo la policía trae ello adelante, de cómo se aglomeran en frente de sus casas, haciendo cualquier tipo de, de locura y ser visto en la opinión pública eso es parte de esa ignorancia atrevida que hablábamos y de y de todo lo que eh, se le agrega por los dominicanos a la forma de vida o la forma que as, asumimos la cuarentena. Pero ciertamente que llama poderosamente la atención el hecho de que haya un una especie de, de incremento casi competitivo en números de muertes del COVID y el clerén a mí me, realmente me llama la atención y qué está pasando eh, una bebida que a todas luces ha puesto en condiciones de que el pueblo sepa de que su elaboración y el consumo en su estado primitivo vamos a decir así, ¿verdad Fulvio <risa> <risa> en su estado primitivo porque no llega a tener la industrialización ni, ni el tratamiento que requiere para poder ser ingerida y que, pre, y que ha sido una bebida que creo que yo tuve una botella de Claren eh, alguien me regaló pero ya industrializada con su etiqueta y todo no recuerdo su sabor porque no la creo que está o debe andar por ahí la voy a tratar de encontrar pero eh, me da me llama suspicacia y tiene algo que ver y podría convertirse en algo de lo que han dicho algunos de que procuran desviarnos la atención con esto. Yo creo en parte que no, porque la realidad del COVID es el COVID y lo que estamos padeciendo. Es decir, que no podemos llamarnos a engaño ahora que se agregue estúpidamente por el pueblo por can el de el clerén y que haya ciento y pico de muertes a la hora a, a esta fecha para mí es preocupante y las autoridades las autoridades deben de emplearse a fondo para seguir insistiendo y controlando esos sectores en donde se ha identificado el consumo para ver si se si se le evita a estos carajos a la vela porque son estúpidos porque si algo está matando yo no lo consumo de hecho por eso estamos en cuarentena y lo hemos aceptado porque eso está matando sí, bueno ya adelante sí. Bueno, realmente es que esto es una situación que, bueno, que no tiene ni pie ni cabeza, porque sabiendo usted, sí, claro, eh, sabiendo la población que se le ha hecho el llamado en varias ocasiones, no solamente ahora, sino que anteriormente haya pasado con esto del cleren. Sin embargo, se sigue, se sigue eh, vendiendo esta este producto. Eh, falsificado este producto tóxico este producto que prácticamente es un bueno prácticamente no es un atentado eh, contra la vida Para pero la eh, entiendo que las autoridades eh, no se le haría tan difícil hacer una investigación y dar con las personas que, que están fabricando esto porque es sencillo eh, dónde compraron dónde fue que se consumió ese, ese producto quién lo vendió y a partir de ahí comenzar a hacer esa investigación hasta dar con las personas responsables de tanto de, de la venta como de, de la producción de, de este producto que está matando a muchísima gente. Así como decía Amado, caramba, eh, eh, sería una, es una vergüenza que esto esté compitiendo con, con el coronavirus. que eh, ¿Cuánta gente van? La última vez que yo viví ya iban alrededor de 47 personas fallecidas por esto, incluyendo... Eh, tengo la información ayer: un niño de 10 años, un niño, de, 10, 115, ¿eh? Vale. Eh, un 115, niño de 115, 115. Fíjense que yo no le, sí. no le estaba dando seguimiento al, a, a, a ese tema al día, al día de hoy. 115 gente fallecida. Eso, eso, eso debe eh, ser una vergüenza, no solamente para las autoridades, sino también para el pueblo dominicano. Te están diciendo que no consuma eso, y aún así lo, lo, lo sigues haciendo, incluyendo, incluyendo la información de un niño. De 10 años, ¿cómo es posible que un niño de 10 años esté consumiendo ese producto? Eh, yo creo que ha habido, quizás por la situación del coronavirus, falta de investigación. Entiendo que, que tiene que haber equipo eh, investigando esto, eh, porque no creo que en la República Dominicana eh, hayan, hayan 100 puntos de fabricación de, de este producto. Eh, qué fácil sería identificarlo a través de quien lo, quien lo está vendiendo. Eh, eso supongo que lo consumen en, en los colmados pues entonces en el colmado eh, eh, eh, alguien le vende al colmadero entonces ese que le vende al colmadero le compra al, al productor o, o a un intermediario Esta es, eh, eh, es tan difícil hacer una investigación y dar con, con, con estas personas pero una vez que se llegue a, a, a los culpables que se les someta a la justicia y que no pase aquí como pasó con un dirigente del, del partido reformista de San Pedro de Macorís que todo el mundo lo recuerda por haber sido apresado, sometido a la justicia por, por falsificación de medicamentos, señor. Falsificación de, de, de medicamentos. Eso es grave. Eso es grave. ¿Y qué pasó? Eh, un bulto, le dieron tres vueltas y el tipo está suelto. Porque esa es la República Dominicana, lamentablemente. Bien, Carolina. Bien, gracias Amado. Eh, mira, el nivel de letalidad de esto es muy importante y creo que los ciudadanos generalmente siempre es como en esa zona del, del país donde vemos que pasan estas condiciones. Eh, de hecho se sumó Santiago, ahora, pero hemos visto, he visto mucho que en la parte sur eh, me parece que es donde se ha consumido y donde en otras ocasiones sí. hemos visto casos de, de esta índole y hacer la comparativa eh, con el COVID o sea, por la cantidad de muertos tan rápido, ciertamente son cosas totalmente distintas pero esto es impactante eh, y creo que como bien decía uno de ustedes hay que buscar la forma de que haya sanciones más contundentes con estos ciudadanos esto es un crimen, señores no es solo una falsificación o un asunto económico de que no se compren otras bebidas y demás estamos hablando de que se está muriendo una cantidad de gente importantísima por algo que ni se trata siquiera de salud. Estamos hablando de la ingesta de alcohol mal elaborado, mal producido y que gente que lo fabrica, que lo distribuye, no les importa la vida de esos ciudadanos. O sea, una persona que se pone a vender, por ejemplo, que yo le venda este vaso lleno de alcohol de un cleren a otro, sabiendo, como se supone que deben de saber el daño que hace y que mata, y que está viendo que, que está matando gente, pues que lo hagan. Ahí hay un crimen, ahí hay un crimen claramente, y esto debe de ser de alguna forma eh, que se erradique en nuestro país. No es la primera vez. Siempre se da esa situación de que mueren ciudadanos por la ingesta del cleren. Ahora bien, hay otro aspecto. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que saber Usted tiene que saber decir, que hay algo que está matando, que te puede causar situaciones muy graves de salud, como decía un, un ciudadano, que él pensaba que no iba a quedar vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero lo, lo que yo pienso es eh, 115 muertos y sí, dónde están es. los responsables, dónde están, por qué sí, es. esa apatía a, a no investigar profundamente. Sí, Aquí se sabe hay que, que hay bandas bien hay organizadas que eso. Claro, mira, gente que se lucra de esa situación. Aquí encuentro gente, yo, gente que se lucra. De eso. Mira, Amado, aquí encuentro yo la explicación que da un gastroenterólogo de qué sucede cuando se ingiere eh, el clerén, que al usar el alcohol nuevo mitílico, que es muy eh, eh, es fatal para la vida, como decía, es metano, como decía. Es metanol, metanol. Metanol, perdón, es este componente es soluble al agua y una vez entra al cuerpo, el hígado produce una oxidación, se produce una oxidación en el hígado. Esta oxidación se va hacia los órganos que tienen más agua en el cuerpo. El cuerpo tiene 80 a 90 de agua y se va a los riñones, al cerebro y al globo ocular. Ya el médico es decir que te destruye. Te destruye. Sí, eso base, es así, te de, Te de barata. Es un, te de humo, barata porque... es un humo pernicioso, porque hay humo chulo, como dice un amigo <ríe> mío. Eh, chévere, pero no, es un humo pernicioso, un humo eh, fatídico, porque incluso desprestigia a quien a quien muere de eso, de clerente. Bueno, lo primero. Bueno, y a la vez, mire, me... destruido por dentro. ¿Cómo es posible que la gente lo, no, lo, no lo perciba? Me recuerda el Clerén y lo que estamos hablando a una novela hace muchos años, leí, de Julio González Herrera, Trementina, Clerén y Bongó, que era una alegoría al, a la satrapía de Trujillo. Eran 29 pasajes. La idea era que habían 29 locos eh, en, eh, presos, ¿verdad? O sea, en el manicomio. Y ellos hacían historia, y esas historias eran críticas a las acciones del trujillismo. Interesante era, la obra. Era una sátira. De, Exactamente, de, era, una, era una sátira. Pero bueno, yo pienso que la alarma tiene que que, que que desatarse, producto de que son muchos los muertos que van por el asunto del, del Clerén. No de se puede de dejar. No se puede dejar al azar, no se puede dejar eh, eh, dejar pasar por el hecho de que estamos tra tratando el tema del coronavirus. Eh, estamos hablando de 115 dominicanos que han muerto producto de su e y estupidez, en un, de, un, de eso no hay duda, pero también del, del tema de que alguien le está sirviendo ese, ese alcohol con la finalidad de lucrarse y eso necesariamente hay que pararlo. En una nación que se respete ya eso debió haberse investigado a fondo y debió haber culpable y, y debió haber parado. Cuando iban por treinta y pico, veinte y pico debió haber parado, pero mira, ¿dónde hemos alcanzado? 115 muertos, como diría un amigo mío, que no es Paje Coco. Oye, malo ¿eh? Tú sabes Bien. que, eh, como tú dices, no es paje coco. El mismo ministro de, de, de salud. Salud. De salud. Le Ajá. le llamó poderosamente la atención y él refiere, mire que es paradójico, en los lugares que se han registrado la, las muertes de Cleren, no hay indicación de que hayan infectado de coronavirus. Cuidado si es que ellos están pensando que con, con eso se mantienen libres de coronavirus. <risa> Entonces, sí, no lo por el principio recuerden que hubo muchas especulaciones de que el consumo de alcohol eh, pues, de hecho me parece que la OMS o el Ministerio de Salud de nuestro país lo desmintió desvinculó totalmente el asunto de la ingesta de alcohol que tenía que, que ver o evitaba eh, la, el contagio del COVID increíble, Ustedes, la infancia me gustó mucho una frase que usó Francia hace unos días, o sea la ignorancia es atrevida cuando conocemos sí, cosas, cuando es. no conocemos, cuando no vemos información. U amigo, como cometemos un sinnúmero de, de estupideces, es la palabra. ¿Ustedes, otra sab Ustedes saben que me tranquiliza un poco lo que pasó en Estados Unidos con el presidente Trump, que habló de, de limpiarse por dentro con detergente y murieron ciento y pico, me dijiste tú, Carolina. Trece. Sí, sí por entonces, esa razón, entonces cuando usted ve y uno no entiende la gente, cuando usted ve una nación que tiene un sistema educativo mucho más avanzado que el nuestro, una nación poderosa, una la, la nación más poderosa del mundo, aunque ahí está,